Jairo, Jairo. ¿Cuál es la gran diferencia que se den cuenta ustedes? Lo sabemos. ¿A la ya botaron al suelo? Si nos vamos a ir, si a mí igual me mojaron. Tranquilidad. Si a mí... igual me mojaron. ¿a Si nos vamos, nos vamos. Si nos vamos. si nos vamos, nos vamos igual me buscaron, igual me tiraron cosas. Hablan con Jairo anda con Jairo De la red. De la red, Chiquillo, no, vamos. no. vamos. no, vamos no, no, no, no, no, no, Anda, no, Pero años y años Sí, sí nos vamos De la red, vamos a de la Igual me igual me No sé, no sé Queremos mostrar Pero no mostrar a mostrar Esas son imágenes sin editar de lo que acaba de vivir nuestro equipo, que quería mostrar efectivamente qué era lo que estaba pasando en el eje de Alamea, cerca de Plaza Italia, cuando primero eh, había muy poca gente, o sea, claro. estaban solo los reporteros gráficos comunitarios, habían otros reporteros sí. gráficos de otros medios, estaba nuestro equipo pasa eh, precisamente en las aguas de Carabineros los Moja Todos, sigue su rumbo y es ahí cuando viene esta turba de minoritarias, estas personas las cuales empiezan a agredir, a echarlo, a decirle tú no tienes por qué estar acá, son años de año, no es nada contra ti, le dicen a la Silvana, claro. pero son años de año. O claro. sea no no se entiende nada o sea cómo alguien puede creer que la calle es sí. de ellos y que ellos ahí son los lo que pueden decir a nuestros periodistas son sí, no después pues siguen siguen o sea claramente son manifestantes eh, no estamos hablando de yo no sé yo no creo que sea un grupo concertado ni nada de esto como tú pensabas Eduardo yo creo que simplemente son los manifestantes ahí que la emprenden contra los medios de comunicación porque cuando comienzan los discursos en los años de año, ustedes son los que perpetúan el poder y la cuestión me parece que el típico discurso que siempre escuchamos contra los medios los periodistas sí. cuando los quieren golpear sin motivo lo que pasa Claudio que en este tipo de situaciones y lo que hablábamos anteriormente, esta agresión que, que sufrió un, un colega de, del de canal Mega, eh, justamente este tipo de personas se creen dueños de la calle. claro uh -huh. O sea, a nosotros también no, no, o sea. nos ha tocado reportear muchas veces este tipo de situación y claro, dicen váyanse, váyanse, váyanse, uno también dice, pero, pero conversemos, uno lo invita de manera pero respetuosa, no de, educada, conversemos, ¿sabes? ¿qué pasa? Dialoguemos, pero son personas que no quieren nada que no quieren, no, no, no quieren ningún tipo de conversación nada, y justamente termina, termina en este tipo de situaciones. Sí, es que a mí lo que me llega mm, de verdad eh, a erizar y, y, y a uno lo enoja lo enoja porque Cierto. está su equipo, sí. están haciendo su trabajo está la Silvana, está Víctor, está Jairo, que están haciendo su pega, que es llevarla mostrarle a usted que está en su casa lo que está pasando en la realidad, mm. sin prejuicios, sin nada mm. desde que Carabineros pasó y mojó a toda la prensa sin motivo aparente a este intento de asalto y eh, que hayan personas que minoritarias se crean dueñas de la calle capaz de decirte tú acá no puedes estar claro. ¿Quién eres tú para decirme dónde Fíjate yo que... puedo estar o sí, dónde sí. yo puedo ejercer mi peri el periodismo? Claro. o sea Es, es insólito si y por un... otra parte también destacar a las personas del Instituto de Derechos Humanos que llegaron, vieron esta situación vieron Fercaron. que se había tornado una situación compleja y se acercan mm. de alguna manera a respaldar a nuestro equipo, a dejar eh, que los dejen salir tranquilos sí. y que esto no pasará mayores. ¿eh? Ahora para cubrir una manifestación hay que acreditarse. Hay que pedirle permiso. Hay que acreditarse, no, porque te, sí. en un momento le preguntan a Silvana, eh, ¿de qué medios son? ¿De dónde son ustedes? O sea, que algunos medios sí y otros medios no. O sea, te tasan, pues. Claro. Te, te dice, tú, ¿de hace que, ¿De así? qué medios? Claro. Ahora, digámoslo, a nosotros no nos había tocado, como canal, Ajá. vivir una situación así. Era muy por el contrario. Lo, eh, cuando hemos cubierto manifestaciones, la gente se acerca a los móviles del canal, agradece la cobertura de la red, agradece el trabajo del canal y, hoy día, por eso yo no creo que sean... ...simples manifestantes, y hablar de manifestantes en general... ...para mí son un grupo reducido de delincuentes... ...ojo cuando Carabineros pasa, lanza el chorro, lanza agua... ...y pasa de largo... Donde está Silvana no pasaba nada. Había una gente con una bandera, había medios comunitarios. Pero venían bajando de plaza Italia un grupo minoritario. Eso eran los violentistas. Eso es lo y esos verdad. son delincuentes. ¿Sí? O sea, no me no no vuelta a quedar. A mí ya me están llegando imágenes de locales saqueados, de farmacias saqueadas. ¿Y quién hace eso? ¿Manifestantes? Así como en genérico. No. Delincuentes. No, delincuentes. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Delincuente. Para mí una persona que se encapucha parte porque se quiere esconder y algo quiere esconder. ¿Qué es su identidad para no ser descubierto de qué sí. de los delitos que va a cometer? Porque sabe que va a cometer algún delito.